Voy a compartir pantalla. Eh, ¿Podéis decirme si la estáis viendo? Antes de nada. Sí, perfectamente. Sí. Vale, genial. Pues nada, un poco como comentaba Mark, la idea era eh, transmitir lo fácil y asequible que es montar tu propio portfolio personalizado, sobre todo con herramientas como Bootstrap, que no deja de ser una librería ya preconfigurada, y sobre todo enfocarnos a la parte de, de lo fácil que es también publicarlo eh, y tener así una página web eh, que directamente puedes compartir y, y que con, dedicándole muy poco tiempo eh, transmita eh, pues un poco los, los objetivos, los proyectos donde has trabajado y creo que siempre da un toque como más profesional, ¿no? más que compartir simplemente un, un folio con el currículum o, o cualquier cosa. Entonces, eh, bueno, antes de nada, eh, yo he estado en otros meetups, sé que a veces da un poco de vergüenza parar o levantar la mano o lo que sea, por favor no os cortéis en interrumpirme. También si algo no queda claro o si veis que me, me acelero mucho, ¿Me paráis? Oye, Marcos, eh, esto puede repetirlo lo que haga falta, ¿de acuerdo? Y nada, pues vamos a empezar. Nosotros normalmente trabajamos con, con GitHub, ¿vale? Que es una red social eh, para, para programadores, podríamos decir. Tenemos otro Meetup sobre, sobre esto, así que pasaré muy por encima uh, sobre lo que es GitHub y Git, que en realidad es el programita que tenemos en nuestro ordenador. Con el programa de Git, yo puedo ir haciendo fotos de mi código y luego puedo subirlo a GitHub. En GitHub... Eh, aquí estáis viendo mi... Voy a minimizar esto un momento. En GitHub, estáis viendo mi GitHub personal y podemos abrir repositorios. Bueno, la charla la voy a mantener sobre todo en un, en, estrictamente en un lenguaje eh, lo más accesible posible. ¿vale? Vamos a ir un poco a los, a los muchos de los básicos. O sea que disculpad si alguno ya conocéis algunos de estos conceptos y me repito. Pero bueno, creo que es importante mantenernos en, en este punto. Como decía, dentro de GitHub, que no deja de ser una red social, yo puedo crearme mis propios repositorios. Para este, eh, lo que voy a hacer es, eh, directamente en mi cuenta, crear un repositorio al que voy a llamar eh, directamente Portfolio. Lo voy a dejar público, vale, porque mi idea es que una vez que tenemos aquí el trabajo, eh, lo tengáis accesible y podáis revisar las veces que queráis, ver las notas o incluso hacerme algún comentario, algún añadido. Y no voy a completar nada más, de acuerdo. voy a dejar todas las opciones en blanco. Como digo, el objetivo del Meetup no es profundizar en todo esto, para eso ya tenemos algún otro Meetup. Pero bueno, si tenéis alguna duda concreta, pues, pues sin problema. Entonces, eh, ¿por qué cuento esto de GitHub? Porque va a ser precisamente en GitHub, GitHub Pages, eh, que es una herramienta de GitHub, donde vamos a publicar de manera gratuita y súper rápida el, el portfolio que hagamos. Entonces, inicialmente lo que voy a hacer es, eh, aquí en mi consola, vamos a acceder a proyectos, Meetup, y una vez que estamos aquí, vamos a crear una carpeta que sea portfolio. Porfolio. Accedemos a eh, portfolio. Y, eh, bueno, es una carpeta que está vacía, no tiene nada. Y si os fijáis, GitHub, una vez que empezamos un nuevo repositorio, nos da unas instrucciones muy sencillitas para eh, crear una nueva carpeta y poder vincularlo con vincular la carpeta de mi ordenador con GitHub. Entonces, simplemente me limito a copiar y pegar, muy fácil. Eh, creo un nuevo archivo, inicio init, añado el readme, como veis es control-c, control-v, no estoy haciendo nada del otro mundo pegamos aquí, perfecto mi primer commit, renombramos la rama main vinculo mi cuenta mi repositorio que he creado y por último hago un push vale entonces ya estaría todo hecho ahora si os fijáis yo recargo aquí la página y pum ya tengo eh, lo que sería el, mi proyecto, mi portfolio hasta ahora mi portfolio hasta ahora, hasta ahora solo tiene un readme pero bueno eso vamos a, vamos a, a corregirlo rápido lo primero que vamos a hacer es eh, abrir el código. ¿vale? Yo tengo ya preconfigurado eh, Visual Studio como mi, mi editor por defecto, eh, por varias razones. Eh, no solo por todas las herramientas que trae consigo y lo fácil que es de integrar con muchas cosas, sino que también está muy de moda en, en la manera en la que trabajamos. Entonces, resulta muy cómodo. Toda la documentación que leas eh, siempre está muy próxima a, a implementarse en, en Visual Studio o, o ayudas a Visual Studio, lo cual mola bastante. Eh, como comentaba, ahora mismo en nuestro portfolio solo tenemos un, un archivo, un markdown, eh, que no tiene nada. Y lo que voy a hacer es crearme un index, un index.html. Una vez que tengo el index, con las ayudas que me da Visual Studio, le voy a decir que me haga una plantilla HTML5, ¿vale? que es como el, el formato más básico que va a ser capaz de leer un, un navegador. Lo primero que voy a hacer es le voy a poner un título que va a ser eh, mi primer portfolio, por ejemplo, y eh, voy a vincular directamente un ojo al estilos. El proyecto, el proyecto que vamos a hacer hoy es, únicamente va a constar de HTML y CSS. Tendrá un poquito de Javascript, pero simplemente como enlaces externos a, a bibliotecas, pero no es mi intención eh, adentrarnos en este punto. Así que como comentaba, vamos a añadir un link de CSS y me voy a crear mi archivo CSS, que lo voy a llamar style.css, perfecto. Vale, entonces, me aseguro de que el link es correcto y que lo estoy cogiendo de donde toca, perfecto, si os fijáis las ayudas que me da Visual Studio directamente cuando trato de vincular un archivo externo ya me dice, oye, eh, vale, desde este punto de la ruta solo tienes index, el readme y el styles. Pues evidentemente yo quiero el styles. Y nada, vamos a hacer, eh, bueno, antes de nada, sí que me gustaría enseñaros una cosa, eh, por si algunos animáis. Eh, voy a crear un, una carpeta que se va a llamar .vscode, vale y dentro le voy a crear un archivo que se va a llamar settings.json. ¿vale? Un archivo muy sencillito, y lo que le voy a decir es que es eh, algo no he escrito bien, settings, ahora, a ver qué tal, format on save true. ¿vale? ¿Para qué sirve esto? Si os fijáis, es un archivito que le va a estar diciendo constantemente a mi Visual Studio cómo tiene que, que cuando yo pulse guardar, cuando haga un format on save, Automáticamente me formate el texto. Esto es útil porque te, tener siempre un código bien ordenado, con los espacios correctos y, las, eh, y, y, y sin que haya cosas fuera de lugar, nos va a ayudar a, a que sea más fácil de mantener nuestro código y a, y a poder trabajarlo de una manera más cómoda. Incluso el día de mañana, si, si pasamos nuestro código a algún compañero o algo similar, también esto le va a ayudar a situarse antes y a ahorrar tiempo. De modo que como yo... Acabo de añadir el VS Code. No sé si os habéis fijado. Si yo, por ejemplo, dejo un link eh, con una tabulación incorrecta, cuando pulso guardar, automáticamente veis Visual Studio me formatea mi código, lo cual hace que quede mucho más limpio, y mucho más limpio y mucho más legible. Hecho esto, vamos a hacer, eh, vamos a ir a ver qué es Bootstrap, ¿vale? Que es un poco de lo que va eh, esta charla. Bootstrap no es más que, bueno, Bootstrap, imagen responsive, ¿no? Bootstrap a secas. Bootstrap no es más que eh, una librería de maquetación web donde muchas de las decisiones ya están tomadas y no tenemos que preocuparnos por bajar al detalle. Bootstrap eh, se integra de componentes. ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que Bootstrap, si os fijáis, eh, esto es todos los enlaces que, que veamos en el Meetup, eh, todas las páginas que abra, os la pasaré luego en la descripción ¿vale? y, y estarán en el Readme para que podáis revisarlo luego tranquilamente. Si os fijáis... Eh, Bootstrap, se, como decía, se integra de componentes, un componente no es más que un poquito de código encapsulado con sus clases y sus cosas ya preparado para que nosotros hagamos directamente copiar y pegar y no tengamos que preocuparnos de nada más ni de los colores, ni de los estilos, ni nada sino que directamente nos va a decir, pum, yo ya te doy esto y esto va a quedar así en tu, en tu portfolio, en la página que hagas, lo que sea por hacer una prueba rápida vamos a hacer, eh, vamos a hacer una prueba con un botón yo cojo este botón vale, como veis no sé si se aprecia bien, eh, cuando haces un hover con el cursor, pues eh, cambia un poco la tonalidad, le da un poco ese efecto clicable, ¿no? Y me lo voy a llevar directamente a mi código, ¿vale? Voy a hacer así, lo pego y listo. Eh, por cierto, el tamaño del código está bien, hago un poco de zoom, ir diciéndome, si no veis bien las cosas. Vale. Y simplemente abro el archivo que estaba editando. Como veis, estoy hablando estoy abriendo precisamente el index. Y fijaros que me pone un botón, un primary, pero ¿dónde están los estilos? Esto es porque no, no hemos hecho el primer paso de Bootstrap eh, que tenemos aquí en la guía de introducción, que es vincular los estilos de Bootstrap. ¿vale? Entonces, es tan fácil como venirnos aquí a introducción, CSS, copiamos este link y lo pegamos... En, nuestro, en el header de nuestro index.html. ¿vale? Importante, cuando eh, HTML, ¿vale? por defecto, lee de arriba abajo, por así decirlo. Esto quiere decir que si yo estoy, me estoy trayendo en este link los estilos de CSS de Bootstrap, tengo que asegurarme que mi hoja de estilos personalizada, donde yo luego voy a editar alguna cosilla de Bootstrap, esté por debajo, para que pueda machacar o sobreescribir en cierta manera los estilos que me estoy trayendo. Si os fijáis, por detenernos un momento, esto no es más que un enlace, como un HTTP, como cualquier página web, y fijaros lo que pasa si lo pego en el navegador. Lo que estamos viendo no es más que código CSS súper súper comprimido, ¿vale? que Bootstrap lo comprime para que sea más fácil acceder a ello y, sea más, eh, y esto vaya mucho más fino. Pero si os fijáis, no es, no es nada especial, es simplemente código CSS. Lo voy a copiar este trozo de código y lo voy a pegar aquí, ¿vale? Y le voy a dar un format document. Y fijaros lo que hace. Esto es código CSS. Ni más ni menos. Solo que ya viene todo preparado, bien comprimido, para que podamos acceder a ello a través de, de los enlaces. Bueno, lo voy a quitar, porque si ya lo tenemos vinculado ahí, no hace, no hace ninguna falta. Y ahora, si vamos aquí a mi primer portfolio, ¡pum! Ahora sí que sí... Ya estamos vinculando los estilos de bootstrap y el botón que ha añadido en el index html que tiene el tipo botón y las clases, bueno, Btn y btn-primary ya sabe de lo que le está hablando, ya sabe a qué estilo recurrir y los puede cargar sin ningún problema. ¿De acuerdo? Hasta aquí fácil, ¿no? No hay, no hay ninguna duda. Eh, cualquier cosa ya sabéis. Me paráis, me pegáis un grito y, y revisamos. Continuando un poco con, con esto... Eh, ya hemos hecho la vinculación me gustaría vincular nuestro primer elemento del portfolio ¿vale? que es el navbar el navbar yo me vengo aquí a componentes ta ta ta ta ta navbar vale el navbar es como su propio nombre indica es este menú de navegación que vamos a tener en la parte superior de nuestro proyecto vale de nuestro portfolio entonces si os fijáis ya viene eh, preparado por defecto ¿no? pues con una especie de, de zona principal varios links un, un drop down Alguna sección deshabilitada, un buscador, vale, perfecto, muy bien. Yo me voy a limitar a copiarlo y a pegarlo directamente, todo en el body, ¿vale? Y vamos a ver qué pasa en el, vamos a ver qué pasa en el código. Cargamos, pum, perfecto, ¿vale? Ya tenemos eh, una barra de navegación para nuestro portfolio, mh, razonablemente chula, eh, y no nos ha costado nada. La idea de todo esto es eh, lo fácil y lo asequible que es hacer, un, eh, hacer tu propio portfolio o tu propia web, pero en este caso focalizando en, en lo que es el concepto de portfolio, eh, Teniendo dos o tres conceptos eh, claros, que es un poco lo que estamos repasando hoy. Eh, hecho esto, sí que hay un detalle, no sé lo habéis visto, que cuando yo hago clic en el drop-down, no despliega nada. ¿vale? ¿Por qué pasa esto? Si en el drop-down de, de Bootstrap sí que, en teoría, me tiene que desplegar. Es porque nos falta por añadir otra cosa. Y es, yo me voy a Getting Started, Introducción... He vinculado el CSS, pero no he vinculado el Javascript, ¿vale? Javascript, como decía, vamos a tocar muy, muy poquito por encima, pero nos vamos a apoyar en ello eh, como links o como librerías externas, como es el caso. Yo lo que voy a hacer es copiarme este JS, me vengo a mi código y lo pego, ¿vale? Simplemente, pum, guardamos. Y ahora me voy a mi primer portfolio, a ver qué hay aquí. ¿Vale? Ya funciona, ya, ya responde. Ya. Javascript básicamente lo que nos permite es inyectarle un poquito de funcionalidad ¿vale? para darle un poquito de, de gracia. Lo usaremos pues, para dos o tres cositas muy pequeñitas, ¿vale? Para matizar. Pero bueno, ya tenemos un Navbar que funciona, que parece que hace lo que, lo que toca, etc. Vale, hecho esto, yo lo que voy a hacer es editar un poquito este Navbar. Eh, voy a quitar algunas cosas que no quiero que estén en mi portfolio por ejemplo, no quiero tener eh, la parte del buscador, ¿vale? Porque no tiene mucho sentido, no, no va de eso el, el portfolio Eso por un lado. Y luego dentro del UL me voy a quitar este LI fuera. ¿Qué más? Eh, vamos a cambiarle el nombre, ¿no? Vamos a llamarle a esto. Bueno, el drop down creo que también. Eh, bueno, vamos a dejarlo ahora ahí. a uh, Action, vamos a llamarlo. Intro, que puede ser la introducción a mi vídeo o lo que nosotros queramos. Esta segunda sección va a ser mis proyectos y esto va a ser eh, la zona de contacto, por ejemplo. Vale, nos venimos aquí, recargo la página y pum, he limpiado un poco lo que no me interesaba y eh, he dejado... Uy, algo no he cambiado bien. A ver... Uh, uh, uh, uh. Creo que he tocado donde no era. Efectivamente. Bueno, no hay problema. Intro, lo que vamos a hacer es copia y pega de esto, mis proyectos, mis proyectos y pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, contacto y todo lo demás, eh, este drop down me sobra porque ya no me interesa y este link también me sobra porque ya no me interesa y a ver qué tal queda, vale perfecto, muy bien, Vale, pues ya tengo mis proyectos Uh, ya tengo justo lo que yo quiero en, en mi portfolio, ¿no? Una barra de navegación que me ayude, pues, simplemente la intro de mi bio, por ejemplo, los proyectos donde yo he participado y una sección de contacto. Vamos a corregir, vamos a escribir bien proyectos, importante. Y ahora, lo que voy a hacer es eh, voy a editar un poquito solamente eh, esta primera parte, ¿vale? Esta, esta zona del navbar, porque si os fijáis, al final, Bootstrap eh, consiste en en pasearse en ir cotilleando ver los componentes que más te gustan y aquí en Navbars ayer vi uno que estaba bastante guay que me permitía pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, que me permitía como añadir un loguito ¿no? una especie como de icono a la parte como a la parte esta principal ¿no? que, creo que creo que le da un toque bastante bastante guay entonces lo que voy a hacer es me voy a copiar este enlace a ver si lo hago bien a la primera y lo sustituyo por esto se va a llamar eh, amargo pastor que es amargo amargo pastor que es mi nombre de usuario en, en github y a ver si lo hemos hecho bien vale perfecto lo único que bueno no está cargando la, la imagen debe ser que no la encuentra pero no hay problema porque yo ayer ya me dejé preparadas unas cuantas imágenes que voy a cargar, vale, entonces me creo una carpeta de imágenes, esto por aquí esto por allá, y esto lo quitamos también, esto fuera y bootstrap, imágenes y copio no sé si copiar y pegar va a valer, vamos a probar con arrastrar genial vale, entonces vamos a ver qué tal si ahora va bien eh, eh, eh, eh. hay que poner esto por aquí, esto por allá. Y evidentemente la imagen que estoy linkando no es la que toca, así que vamos a poner desde image que me traiga el logo de GitHub, ¿vale? Porque es que gracias a GitHub eh, con el que vamos a poder vincular nuestra, eh, vamos a poder subir eh, nuestra página, ¿vale? Entonces... Vamos a ponerle simplemente un quiz de 25, esto lo vamos a quitar, vamos a ver qué tal queda. Vale, perfecto, bueno, más, más chulo, ¿no? más moderno, eh, con mi nombre, un pequeño loguito, esto puede ser pues, yo que sé, el icono de vuestra empresa, de vuestros proyectos, un poco lo que vosotros queráis. Vale, vamos a hacer un pequeño truco que me gusta bastante y es... Eh, hay una etiqueta, hay un en, en Bootstrap, eh, podéis encontrar el, la, la etiqueta de container, que lo que hace es ajustar todo el contenido del elemento al que apliquemos la etiqueta para que respete ciertos márgenes, ¿vale? Y que siempre mantenga una misma proporción. Entonces, lo que voy a hacer es directamente aquí eh, quitar este container fluid, le voy a dejar la etiqueta de container y si lo hemos hecho bien, ¡pum! Si os fijáis, mi navbar, lo que es la parte, el fondo, se extiende toda la página, pero ha centrado sus componentes, ¿vale? Gracias a la etiqueta de container, manteniendo un poco esta proporción. Vale, aquí hay dos cosas interesantes. Por un lado, tenemos la parte del container y por otro está el, el tema del el modo responsive, ¿vale? Eh, no sé si os habéis fijado, lo he hecho muy rápido, que cuando yo cambio la resolución de mi portfolio, eh, los elementos de mi navbar desaparecen y lo que aparece es como este icono de, de hamburguesa que me despliega. ¿no? Esto es súper importante porque Bootstrap, lo bueno que tiene es que ya viene todo esto preparado y también viene, eh, viene configurado con unas media queries. Las media queries básicamente son eh, unas pequeñas opciones dentro de CSS que permite detectar el medio, es decir, el tamaño de la pantalla donde estés y hace que los estilos cambien ¿vale? De esta manera, pues seguramente si la resolución de la pantalla, si el, si el tamaño de la pantalla es superior a 992, pues el icono de la, de la hamburguesa no se ve, el icono hamburguesa, ese, ese iconito con las tres líneas, estas, estas tres entradas, estos tres links sí que, sí que aparecen, pero si reducimos el tamaño, ¡pum!, ya no aparecen ¿Por qué se hace esto? Porque es súper importante que nuestro portfolio no se vea solo bien en una pantalla, sino en todos los dispositivos, tanto en tablet, como en móvil, como en pantallas muy grandes. Si conocéis las herramientas de desarrollador, de los navegadores, en este caso la de Chrome, tenemos la opción de poner eh, el portfolio que estemos desarrollando en modo móvil. De esta manera, tú, según estás trabajando tu portfolio ya puedes saber cómo va a quedar en el, en el móvil. Aquí viene una parte interesante, ya esto va en el, en el juicio de cada uno, Cómo maximizar o cómo aprovechar bien los espacios, porque evidentemente en móvil puedes poner menos información. Por eso, básicamente, en móvil directamente me oculta, me oculta aquí todas las secciones del menú y directamente pues me pone este menú de hamburguesa que queda, la verdad, es que bastante, bastante guay. ¿Vale? Entonces, cuando diseñemos nuestro portfolio, es importante tener este concepto en, en mente. Oye, ¿cómo queda el portfolio en una tablet? ¿Cómo queda el portfolio en, en un móvil? Porque además a día de hoy, eh, mucho del consumo que, que hay eh, de web viene precisamente de este tipo de dispositivos. Entonces, mejor estar preparados para, para ello. Eh, visto esto, vale, me gustaría continuar con eh, la parte del footer. vale, Ya un poco por, por dejar, empezar por el tejado, terminamos un poco por, por los cimientos y, y me dejo todo en medio, pero bueno, lo vamos a ir matizando. Lo que voy a hacer es añadir justo aquí después una etiqueta footer Vale, y simplemente le voy a poner un eh, Perdón, perdón, perdón, me he ido a meterle estilos directamente y no queremos eso. Le vamos a poner un div que tenga la clase mmm, container. container. perfecto. Y le vamos a meter dentro un pequeño párrafo que tenga. Eh, a ver si se es escribe esto bien. No, ahora eh, que tenga el copy. Eh, de 2021 core code school, por poner por poner algo. Vale, entonces, he hecho un pequeño footer con la clase contain y eh, le he puesto como un, un pequeño copy al, al pie. Vale, entonces, ahora lo que voy a hacer es, eh, voy a editar, voy a darle mis propios estilos a este footer. vale Entonces, simplemente le vengo aquí a mi hoja de estilos personalizada y le digo que el footer, bueno, footer bien escrito, por cierto, que no lo estoy haciendo medio bien. El footer tenga un background eh, black. Que creo que queda bastante guay. Que tenga un padding eh, 20 píxeles por arriba y por abajo y 0 a los lados. Que tenga eh, color white. Bueno, más bien que las letras, ¿no? Que tengan color white. Y vamos a separarlo un poco de arriba con unos 40 píxeles, por ejemplo. Vale, entonces nos venimos aquí. ¡Pum! Vale, pues ya tenemos un, un footer, eh, pues eso, así con un toque, con eh, sea, el fondo negro, las letras en blanco, con el marca, con el copy este aquí puesto. Eh, sé que está más arriba de lo que le toca, pero bueno, iremos llenando de contenido nuestro portfolio y al final pues acabará donde, donde le toca, como su propio nombre indica, abajo del todo. Vale, entonces lo primero que voy a hacer. Es eh, añadir nada más eh, salir del. Nada más terminar el, el bar Vamos a añadirle un div con la clase. Eh, eh, bueno, a ver, un momento. Esto por aquí. Uy, oh, qué bien. Clase Background y eh, Home, ¿vale? Porque mi idea. Quiero hacer un poco eh, una primera vista, ¿vale? Con, como muy, con una imagen de fondo, con mi nombre en medio, un poco que, que quede muy visual según entres. Una imagen que ocupe además todo el, todo el contenido disponible en la pantalla. Ahora veréis un poco a, lo que, a dónde quiero llegar. Pero primero voy a hacer un div con la clase background y luego voy a hacer otro div con la clase eh, background text y le vamos a dar un container. Perfecto. Y aquí dentro vamos a hacer un h1 que va a ser code enjoy repeat Perfecto. Vale, entonces vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, evidentemente pues, eh, solamente está cascando un h1 sin, sin, sin muchas florituras. Vamos a darle un poquito de estilos a esto, ¿vale? Eh, lo primero, al body vamos a ponerle, eh, pa, pa, pa, pa, pa, pa, eh, margin cero y un background eh, background like eh, un gris así y tal, el body es un poco, bueno, toda, toda la caja, ¿vale? Un poco para ver pues, vale que, que no sea ese blanco tan que si tienes el brillo muy alto te, te hace polvo los ojos. Vale, eh, ¿qué más? Vamos a hacerle a la clase background que hemos definido antes. Le voy a definir un eh, text-align-center, para que me centre el contenido. Vamos a ponerle un padding de 10 píxeles solamente, suficiente con eso. Vamos a ponerle una altura de, o sea, toda la altura disponible de, de, la, de la vista actual del navegador. Eh, vamos a ponerle un background, eh, no, background no secas sé no, quiero un background size cover y esto viene escrito, por favor. Eh, ¿a, ¿A dónde quiero llegar a, a parar con esto? Vamos a, vamos a hacerlo un poco distinto. Voy a enseñar un poco lo que es el resultado final y lo vamos a ir editando poco a poco. Yo, si os acordáis, tenía aquí la clase uh, Home y lo que le voy a decir es que, oye, a la clase Home, pone un eh, background image. Eh, ba, ba, ba, ba, ba. O sea, quiero una imagen de fondo, ¿no? Entonces, vamos a poner un image, eh, background, image. Vale, entonces, a ver qué tenemos por aquí. ¡Pum! Vale, entonces, lo que quiero conseguir es un poco esto, ¿no? Poner una imagen así, además una imagen guay, con buena resolución. Luego os enseñaré alguna librería, donde, no librería, alguna página donde obtener imágenes de este tipo. Eh, quiero que aparezca, pues, bueno, así de primeras, ¿no? Con, mm, poniéndole un poco de estilos. Lo que trato de hacer ahora con estos estilos del background es centrar un poco, ¿no? Que la imagen esté bien centradita, que vaya hasta los bordes, que se vea bien. Entonces nos habíamos quedado en el background size eh, cover qué más qué más qué más eh, vale box sizing eh, border box creo que es border box sí esto es básicamente para que eh, la imagen llegue o sea para que llegue justo hacia hasta el, el borde del elemento contenedor eh, vale entonces yo creo que con esto ya hacemos así eh, vamos a cerrar aquí y creo que me he dejado vale, vamos a hacer así un momento, vale, perfecto, ¿vale? O sea, veis que la imagen además se ajusta, queda súper bien eh, encuadradita, entonces, hecho esto una vez, vamos a volver al código y, eh, vale, vamos a ponerle un modo eh, Flexbox, yo creo, sí, vamos a ponerle un modo Display Flex, vamos a flexar todos los elementos que contenga, aunque creo que esto, pero antes de entrar aquí, antes de entrar aquí, lo que quiero hacer es coger. Ya tengo esta imagen. Voy a poner este texto. Quiero centrarlo en la imagen ¿no? y que se vea así como muy, muy claro y muy, muy impactante. Entonces, lo que voy a hacer es directamente en la clase background text. Eh, no, así. Como veis, automáticamente cuando le doy a guardar me va formateando el código, entonces puedo ir más más tranquilo y más seguro. Eh, vale. Vamos a añadirle un color, ¿vale? Le voy a poner un color white pero quiero aprovechar para eh, enseñaros un pequeño truco que es configurar variables en el CSS. CSS nos permite eh, poder añadir eh, pequeñas variables que podemos reutilizar a lo largo de nuestro, de nuestro archivo. Eh, la cosa queda de esta manera, main color es eh, igual a white, vale. y ahora simplemente en lugar de tener que estar escribiendo white todo el rato, eh, eh, le pongo... La variable main color, Creo que esto está mal escrito. A ver, ahora main color. vale, Entonces, si os fijáis ahora, ya lo tengo en blanco. ¿Qué conseguimos con las variables? Está bastante guay porque si tú, por ejemplo, quieres definir cierta paleta de colores o quieres que pues, las letras tengan todas un mismo estilo o ciertas secciones, pero el día de mañana decides cambiarlo, no hace falta que vayas buscando uno a uno todos los whites que hayas escrito, sino que simplemente... Le puedes decir, oye, editas este valor una vez y te vale para toda la página. ¿vale? Lo cual está bastante bastante guay. De hecho, eh, aquí también estoy usando. Me ha parecido ver un white en algún lado. A ver, aquí te he pillado. Vale, pues vamos a hacerle un bar main color. Vale, entonces ya, pues no me tengo que preocupar de nada más. Vale, ya sé que esto siempre va a tener. Eh, sé que siempre va a tener el. Por cierto, esto. Eh, pa, pa, pa, pa, pa, color. Ta, ta, ta, y. Punto y coma. Vale. Entonces, ahora. Perfecto. Vale. Entonces, yo ya sé que pues, las letras siempre van a tener. Siempre van a respetar este blanco. Tanto en el footer como en los. En el background test. Vale. Siguiendo con el background test. Vamos a poner un. Eh, font weight ball. Para resaltarlas bien. Vamos a ponerle un border de. Eh, tres píxeles, solid eh, pues no sé, a ver, tengo por aquí un estilo medio copiado, vamos a hacer, eh, bueno por ejemplo, ¿no? este color, que es, creo que no es blanco exactamente eh, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? vale, position, vale ahora lo que quiero hacer, antes de seguir un poco es centrar un poco la caja ¿no? en este primer elemento así que lo que voy a hacer es un Position eh, Absolute. Absolute para sacarlo. Vale, perfecto. Top de 50 pick. 50%. Eh, top, top, top, top. Left de 50%. Genial, esto por aquí, esto por allá. Vale, vamos a hacerle un transform. Eh, vamos a trasladar, trasladarlo, trasladarlo. Eh. Esto creo que es eh, menos 50%, perdón, menos 50% y eh, menos 50%. Lo dejamos así, perfecto. Z index, vamos a sacarlo del index normal, Z index de 2. Un width del 80% del tamaño disponible, por ejemplo. Ta, ta, ta, ta, ta. ¿Qué más, qué más, qué más? Eh, vamos a darle un padding de 20 píxeles. Eh, vamos a alinear el texto, text align, center, perfecto. Y bueno, vamos de momento yo creo que está bien. Vamos a ver qué tenemos por aquí. ¡Pum! Vale, entonces, eh, si, si os fijáis, tenemos un poco como una imagen de fondo, ¿no? muy representativa de a lo que me dedico. Eh, bueno, y con, mi, con, la, bueno, con, mi, con la frase de, de, de core de code, pues, enjoy, repeat. ¿vale? Una cosilla que molaría añadirle bastante sería al background un efecto difuminado, filter. Eh, blur de 8 píxeles y eh, vamos a hacerle un bueno a ver un momento si hacemos así vale perfecto entonces como que lo deja más o sea se, ya se resalta más lo que lo que me interesa lo que me interesa, eh, que me interesa. Um, qué más vale seguimos un poquito ya tenemos esta zona vale una cosa que me gustaría ver con, con vosotros es la parte de eh, las fuentes, ¿vale? Mm, fuentes hay de muchos tipos, ¿vale? Hay algunas que vienen ya por defecto y otras que podéis bajaros vosotros mismos. Eh, estáis viendo por pantalla ahora Google Fonts, ¿vale? Que es un poco la... Yo creo que el primer sitio donde acudes, donde acabas, donde acabas aterrizando cuando dices, oye, quiero fuentes distintas para mi, para mi página. Entonces, la verdad es que está bastante guay. Bueno, algunas son de pago, otras no. Vamos a mantenernos en, en un par que ya conocemos. Así que eh, voy a tratar de traerme eh, Rubik eh, Mono One, ¿vale? Y es tan fácil como buscamos la letra que queremos eh, y seleccionamos el tipo, ¿vale? Entonces, al seleccionar este tipo, eh, automáticamente nos trae el, el link de cómo integrarlo, ¿vale? No, no le deis a download a family porque lo que haces es te bajas el archivo, eh, ya tienes un zip que además puede que ves un montón y tienes que andar integrándolo en tu proyecto, cuando es más cómodo simplemente pedírselas. ¿Cómo? Con un link. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, es un poco la misma idea de vincular eh, el archivo, los archivos CSS. Nos venimos aquí al proyecto, vamos al header, añadimos eh, el rubik, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y directamente aquí yo le voy a decir que el background test tenga un font family, de, bueno, de hecho, si os fijáis, aquí te lo dice directamente, te dice, oye, cuando hayas vinculado esto, cópiate esto. Vale, perfecto, pues nada, hago así, lo pego, ta, ta, ta, ta, Marcos, perdona, perdona que te moleste, eh, ¿es mejor linkearlo o, o importarlo? ¿Tú qué prefieres? A ver, yo soy partidario de linkarlo, siempre. Eh, más que nada porque para qué voy a estar eh, cargando con, descargándome 20.000 librerías cuando con un link eh, no, va a hacer que mi proyecto no pese y simplemente va a hacer la petición a, a la web que toque. Entonces, es un poco mi opinión personal, eh, también creo que va a depender un poco del proyecto o, o, o que tengáis en mente. Pero yo siempre soy partidario de dejar esto lo más simple posible y que todo funcione con los links y pues, para este caso al menos. Eh, dicho esto, gracias por preguntar. Eh, eso quiere decir que sigo conectado y no estoy hablando solo. Eh, guay. Bueno, como veis, no sé si habéis fijado, ya ha cambiado eh, la font family de nuestro code enjoy repeat. ¿vale? entonces esto es bastante guay. Esto es tan fácil como echarlo una tarde y ver un poco, pues, qué, sé, qué letras te, te gustan y, y cacharreal con ellas. Y como veis, es súper fácil traerte las, la, la tipografía que te guste y más fácil aún es instalarlas, o sea que mmm, la imaginación es el límite en, en cuanto a esto. Vale, entonces Marcos, Marcos, Marcos, Marcos espera, te paro un, un segundo. Eh, dice David de la Cruz dependencias de Google por lo de las fuentes de, eh, de Google Fonts. No sé si quieres decir algo. O sea, David, estás ahí. Hola. Nada, solamente era una opinión personal de que se depende mucho de Google hoy en día, entonces ah. yo siempre prefiero importarlo. Yeah. sí que es verdad que, eh, por completar lo que comentaba Marcos, pese a que dependas de Google, el ponerlo en la cabecera, le puedes poner un preload para que se cargue la fuente mientras se está cargando el CSS eh, en paralelo. Y si lo pones directamente en el font, en el CSS, pues tienes que esperar a que se descargue el archivo CSS para empezar a descargar la fuente. Eso es un detalle. Y sí, pese a que se dependa de Google... Al final, si tú tienes un CDN desde donde servir esos archivos estáticos, pues muchísimo mejor, ¿no? Pero bueno, eh, que menos que si estamos empezando, pues si queremos poner una tipografía, pues Google Fonts es un buen recurso donde acudir. Uh -huh. De acuerdo. Listo, vale. Eh, muy bien, pues nada, retomando un poco, como decíamos, tenemos eh, un buen navbar, eh, un poco nuestra sección, una primera imagen, además que tiene este toque así modernillo, y vamos con la siguiente parte, ¿vale? Quiero añadir mi idea ahora, y os cuento un poco la, lo que tengo en mente. Quiero hacer como una, un pequeño, según vas haciendo scroll en mi página, un pequeño viaje por los proyectos donde he trabajado, ¿vale? Que es en, en esencia un, un portfolio. Entonces, para ello, lo que voy a usar eh, va, va a ser de bootstrap. Me voy a traer lo que son las eh, el, el componente cards. card, card, card, card, card, card. card. ¿Vale? Entonces... Realmente pues es un componente bueno, bastante sencillo, que lo que haces tienes una imagen, con su título, su texto y un botoncito que puedes poner o no. Mi idea es, pues bueno, aquí habría una foto de los proyectos donde he trabajado o salgo yo trabajando o lo que sea y un poco una descripción. ¿no? Pues bueno, pues yo estuve trabajando en Siemens en 2016 en estos proyectos y así un poco hacer una bio. Y, y está guay porque con dos o tres de estas cartas, con lo que tengo en mente, haces como un viaje y lo haces bastante interesante. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser traerme, eh, bueno, traerme esto de aquí, ta, ta, ta, ta, ta, me lo copio y me lo voy a traer, ¿vale? Debajo de mi navbar, debajo, esto es el, la home, ¿vale? Nos venimos aquí y me pego la tarjeta, ¿vale? Entonces vamos a ver si esto funciona como yo me pienso que funciona. ¡Pum! ¿Vale? Ya tengo aquí un poco la, la primera tarjeta. Vale, y ahora toca, pues nada, ahora eh, a editar un poco. Lo primero que voy a hacer es, lo voy a meter todo dentro de un section. Antes de nada, eh, esto me lo llevo por aquí, esto lo pegamos aquí y ahora vamos a hacer esto bien. Eh, al section le vamos a poner una clase container. Eso por un lado. Y luego, eh, bueno, aquí voy a inventarme un poco. Eh, Teniendo un poco lo que es la, la plantilla de, la, de, esta, de esta carta que me he bajado, me voy a inventar un poco sus, sus distintas partes. Vamos a hacerle aquí un class eh, row, ¿vale? Y este class row va a tener dentro, bueno, a ver si no me. Ahora. Va a tener dentro eh, un par de divs, ¿vale? Le voy a meter dos divs. Dos divs que además le voy a dar la clase. Eh, Col MD, ¿vale? Todas estas clases vienen directamente heredadas de Bootstrap. Ahora os enseñaré un poco a dónde quiero llegar a parar con todo esto. Básicamente, bueno, copio y pego, copio y pego, y ahora, dentro de este primer div, igual que aquí, voy a coger la imagen y la voy a colocar primero dentro de este div, ¿vale? Como yo ya sé la imagen que quiero coger. Viene de imágenes y va a ser, eh, creo que toca la de la de la de left, ¿vale? Cara, imagen top, no quiero esta clase. Vamos a coger la clase de bootstrap imagen, imagen fluid, ¿vale? ¿Qué hace esta clase? Esta clase es bastante interesante. Vamos a echarle un vistazo rápido en bootstrap. Eh, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Imágenes responsivas, ¿vale? Entonces, yo no tengo que estar controlando que con una media query o lo que sea, que dado un tamaño, mi imagen se vaya haciendo más grande o más pequeña, sino que él automáticamente le va a adaptar al, al, al, al espacio disponible, que es lo bueno que tiene esta, esta clase. Vale, añadido esto, lo que voy a hacer aquí, eh, bueno, vamos a ver un poco qué tal está quedando. Vale, pum. ¿Vale? Fijaros que ya tengo una imagen, ¿no? Y bueno, aquí tengo la, el cartahitl este que me está cargando, que ahora tendremos que hacer un poco, de, un poco de limpia. Pero bueno, cargado una imagen, que es lo que a mí me interesaba principalmente. Eh, a ver dónde estaba, aquí, perfecto, perfecto. Vale, tengo en este segundo ColMD, eh, voy a meter eh, un pequeño párrafo y le voy a meter texto de relleno. vale Luego ya cada uno, Loren Ipsum... ¿Vale? Bueno, para los que no os conozcáis, Ipsum es como el, el típico generador de texto random. Bueno, no es random. Eh, el típico generador de texto, pues para hacer, cuando estás preparando una web o lo que sea, y, o, o tu portfolio, y todavía no tienes los textos definidos, no sabes muy bien qué vas a poner, pues bueno, simplemente añades esto, ta, ta, ta, ta, ta, nos venimos aquí y le pegamos todo este texto, ¿vale? Si os fijáis, además, cuando le doy a guardar automáticamente, bueno, ¿vale? Entonces... Fijaros, bueno, pues esto sería un poco la descripción de lo que hice en esta empresa, por ejemplo. Eh, o el proyecto que estuve desarrollando en una escuela infantil en Toledo. Pues aquí vas poniendo un poco, ¿no? Pues hoy eh, trabajé en esta empresa, con esta metodología, eh, hice esto, aquello y aquello, ¿vale? Entonces, simplemente como ya, ya he cogido mi navbar y lo he personalizado, como veis al final solo he usado un poco esto de guía, he tirado yo un poco por, por mi camino, me voy a quitar el modelo que me he bajado y eh, voy a añadirle un par de estilos. Eh, le voy a añadir la clase eh, Custom Section. Vale, eh, aquí. Custom Section. Eh, que la clase Custom Section lo que le voy a hacer es ponerle un padding, eh, background test. Vamos aquí. Bueno, creo que Custom Section. Adding top de 50 píxeles eh, por ejemplo ¿vale? vamos a ver qué tal queda vale un poco para que tenga un poco de aire vale aquí la, la zona vale y ahora viene la, la parte guay que es vamos a añadirle una clase a todo esto que va a ser vamos a llamarle eh, pues, eh, FCB, FCB1, no me gusta esto como queda, como suena la verdad. Eh, a ver, clase, clase, clase. Vamos a añadirle la clase bueno, CB, tampoco nos volvamos locos con esto. CB, ¿vale? Y ahora, desde los estilos, simplemente voy a coger y le voy a decir que la clase CB, básicamente la clase de mi car va a tener eh, un display flex, ¿vale? voy a flexar los elementos que contenga, va a tener un align items center, va a tener un justify content center y eh, va a tener un flex direction <coughs> eh, de column, ¿vale? entonces si hemos hecho las cosas bien, ¡pum! Vale, está ya un poquito más eh, centradito. ¿Qué más puede tener esto? Eh, ah, vale, importante. Vamos a añadirle eh, pa, pa, pa, pa, pa, a este párrafo una clase que sea class text. Nos venimos aquí, punto text Y le voy a añadir otra fuente. ¿vale? Entonces, eh, la fuente que quiero es... Eh, a ver, ya tenía la de Rubik. New, esta que tiene como un toquecito de máquina de escribir casi y volvemos a lo mismo ¿vale? mismo proceso de antes, cogemos el link lo que pasa es que solamente voy a coger el segundo link porque este primero ya lo tengo de, de antes, de la primera importación de la primera vinculación que he hecho está aquí ¿no? que es este pre -Connect. lo cargo aquí y me voy a Google Phone, le digo, oye Google Phone ¿cómo hago esto? pues nada, me dice que simplemente copie esto y se lo especifique en el CSS donde toca, vale, genial a tus vale Así, voy a quitarlo de serif, que no procede. Guardamos bien el archivo, nos venimos aquí, primer portfolio. Vale, y eh, creo que no ha cogido las clases. No lo ha cogido, ¿verdad? Puede ser que lo haya escrito mal. Eh, claro, es que he escrito clases y yo estaba pensando más en cartes así que vale entonces ya como que le da otro aire ¿no? así más tipo sí, o sea, no, es, no es la típica letra ¿no? que nos da por defecto al navegador, sino más tipo pues, lo que decía máquina de escribir o algo así un toque personalizado, básicamente lo que comentaba antes, teniendo Google Fonts y otras eh, otras librerías eh, vosotros sentiros libres siempre de pues eso, eh, darle darle todos los añadidos que queráis vale yo creo que esto ya está bastante bien, ¿no? tenemos una primera card, o sea que guay y ahora mi plan, con vuestro permiso, es voy a copiarme este section y lo voy a replicar tres veces, ¿vale? Simplemente entonces pongo automáticamente, vale, ya tengo esto, genial. Eh, aquí vamos a decirle que coja eh, la imagen de la derecha, ¿vale? Para que sea un poco distinto, perfecto, muy bien, vale, y... Con el centro vamos a tratar de hacer algo un poquito distinto, que va a ser, eh, o sea, tal y como está montado vamos a aprovechar y vamos a meter, vamos a añadir aquí las instrucciones. Vamos por partes, antes de nada. Antes, al principio os he comentado que nosotros no vamos a poner el foco en Javascript, pero sí que me gustaría ver eh, algunas cosillas ¿vale? con, con vosotros. Eh, una de las librerías que más me gusta con respecto a, a ciertos efectos a la hora de hacer scroll es... Eh, uy, perdón, esto es otra cosa. Oa, eh, no, ¿cómo era? Eh, es Oa... No, no me acuerdo. Es... Mmm, Aos. Sabía yo que era algo Aos. Aos Animation Scroll. ¿Vale? Fijaros, está bastante guay eh, está bastante buena esta librería porque lo que te facilita es una serie de eh, clases, igual que Bootstrap, pero que añaden componentes de, de animación para, eh, con Javascript. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que está bastante guay porque vas haciendo scroll y los distintos elementos se van comportando, pues aparecen, eh, se dan la vuelta, ¿no? como las cartas. Entonces, creo que esto le puede dar un añadido interesante al... al a, a, a nuestro portfolio. Entonces, lo que voy a hacer es vamos a añadirlas a, vamos a añadirlas al div de la imagen, porque lo que quiero es quiero que según vayamos avanzando, según vayas avanzando en mi portfolio tenga como un pequeño efecto de animación que creo que queda bastante guay y le da pues un poco la, la cosa de, de ir viendo según avanzas te va mostrando el contenido. Entonces ¿Cómo vinculamos esto? Eh, abajo del todo tenemos las instrucciones, como siempre, súper clarito todo, te dice, oye, tráete el CSS y tráete el JavaScript, ¿vale? Pues esto es exactamente igual que hemos hecho en los casos anteriores, me traigo el CSS y me traigo el JavaScript, ¿vale? Perfecto, y lo pego por aquí, genial, ¿vale? Y me dice que para inicializarlo, bueno, que tengo que pegar este script, ¿vale? Ahora, ahora vamos con ello. Lo que me interesa es buscar un efecto que mole, ¿vale? Eh, y no os voy a mentir, ya tenía uno, uno en mente, así que directamente lo que voy a hacer es copiarme. Porque si os fijáis, es súper sencillo. Lo único que hice es que metas esos dos enlaces y le pongas al div, al, al elemento que quieras animar, le pongas la, dat, el, la clase que toque. No tiene, no tiene más. Yo lo que voy a hacer es usar un par que ya tenía preparados, ¿vale? Entonces nos venimos aquí. Y a la clase tal le vamos a añadir, eh, le voy a añadir el dataos de fade up con un offset de 400 y con una duración de 500. ¿vale? Esto, ya os digo, no es algo que haya hecho yo ni nada que me esté inventando. Simplemente me vengo aquí pa, pa, pa, pa, pa, y cojo, no sé exactamente a qué altura estaba, pero cojo el fade up. Fade up ¿vale? Y le digo la duración, ¿no? de cuánto va a durar el, efect el efecto de transición. Y además, le añado esta línea ¿no? de eh, a qué altura se va, va a aparecer el elemento. ¿vale? entonces Fijaros qué fácil es. Lo vinculo en el header y le añado simplemente estas clases. Lo único así, más a mayores, que tenemos que hacer es eh, añadir un pequeño script justo al final de nuestro HTML. ¿vale? Pero es, es copiar y pegar tal cual. ¿eh? Entonces, lo que voy a hacer es eh, copiar... Y justo, justo, justo, justo, eh, antes del cierre de nuestro body, le voy a pegar el script, ¿vale? Ni más ni menos. Vamos a ver si me ha salido bien. me vengo aquí, recargo y fijaos, pum. ¿Veis que hace como una transición además, que viene de arriba abajo, que solo se activa cuando yo paso cierta altura, ¿vale? Y lo mismo cuando te vas, entonces creo que le da un toque bastante, bastante chulo. Eh, vale, pues hecho uno, lo que voy a hacer es, me voy a copiar este sección, no lo tenía que haber copiado antes, pero bueno, vamos a eliminar los, tres, los dos que había puestos y hacemos copia y copia. Simplemente le voy a decir que este empiece en 600, este empieza a la altura de 500 y listo, y esto va a ser un card. Eh, cut right, vale, Entonces nos venimos aquí, ¿vale? Pum, pum, pum, pum, entonces vamos haciendo scroll, pum, pum, pum, ¿vale? Y van apareciendo, eh, lo, lo hace un poco más interactivo, yo creo, ¿no? Y un poco más, más atractivo de, de ver, más interesante. En lugar de que sea solo pues, un comentario que, información que aparezca así de, de golpe, y que no, creo que esto ayuda también un poco ¿no? a la lectura y a dar esa sensación que queremos como de, de viaje por, por, por nuestros proyectos más importantes. Vale, pues nada, una vez hecho esto. Realmente eh, poco más. Eh, para ser un primer portfolio es bastante sencillito, pero bueno, así un poco lo que consigo es eh, que no hay excusa para eh, no tener tu, tu propio portfolio eh, montado. Voy a añadir una cosa y es: eh, vamos a hacer un poco de, vamos a cambiarlo un poquillo. Eh, pa, pa, pa, pa, pa, en el segundo elemento. Vamos a invertir este orden y vamos a hacer que la imagen esté aquí. O sea, primero está el texto y luego la imagen. Entonces, si lo he hecho bien, Vale, como veis, va, se va alternando un poco el contenido. Y lo bueno es que nunca hemos, de, nunca hemos dejado de usar componentes de Bootstrap. Por lo tanto, si os fijáis, no tenemos ningún problema. Mi página es perfectamente visible en, en un móvil, en un, iPhone, en un iPhone X, por ejemplo. Vale, pum, pum, pum, va cargando los contenidos sin problema. Eh, Marcos. Sí. Perdón. Eh, pregunta José Iván Barrera. ¿Cómo podemos hacer para que las cartas se puedan reducir en cuanto a tamaño con Withy Hate? Supongo que, eh, José, te refieres a... O sea, concretamente el, dices el, el alto de la imagen, ¿te refieres? No por ahí, José. <coughs> Bueno, si quieres eh, respondemos a José al final de todo el del evento, ¿vale? Vale, muy bien. Vale, eh, hecho esto, eh, ¿qué más podríamos añadir? Eh, vale, podríamos añadir, que creo que está bastante guay, eh, un pequeño enlace... En este caso eh, a mi GitHub por ejemplo, ¿vale? Porque sí, porque cualquiera que vea el portfolio, pues bueno, quiero que vea también eh, el, re el resto de proyectos que tengo en, en, en, en mi perfil de GitHub. Entonces simplemente lo que voy a hacer es en el primer section, por ejemplo, una no sé qué, no sé cuántas section, le voy a añadir eh, un pequeño enlace. Creo que lo voy a hacer es papá, eh, papá, pa, pa, pa, aquí. Pequeño enlace con un href, vale, que sea eh, HTTP, https, dos puntos barra barra github.com barra amargo amargo pastor, vale, y dentro de este A vamos a ponerle a ver si me quiere hacer caso le voy a meter el iconito, bueno, voy a decirle que es eh, ver eh, GitHub, ¿vale? Y aquí dentro le voy a poner el iconito que toque con la clase correspondiente, que es class. Eh, vale, importante. Yo quiero, sacarme, eh, quiero sacar un icono. Eh, volvemos a lo mismo. Eh, tenéis mmm, mogollón de librerías en todas partes. Eh, por ejemplo, pues eso: librería, iconos, redes sociales, ¿vale? Las que sean, ¿vale? aquí os podéis bajar, podéis vincular. Yo ya lo tenía, eh, lo tengo preparado para eh, vincular la imagen. Mm, a ver si me acuerdo exactamente el enlace que estoy buscando, que es el que me interesaba. Fonts, GitHub, será icons, algo de icons, icons, no, por icons no voy a encontrar nada. A ver, tengo ya aquí tantos enlaces, las fuentes, fonts, fonts, aus, aus, no lo voy a encontrar, copón. Bueno, lo que voy a hacer es traerme directamente todo el header. Vamos a hacer así. Eh, uh, uh, uh. Vale, esto era la clase FA, FA GitHub. Eh, no estoy escribiendo donde toca, perdón. FA, FA GitHub. Vale, esto por aquí. Y eh, a ver si lo encuentro un momentito, eh, porque quiero añadir exactamente la que sea fonts, CSS vale, vale, vale, ya lo he encontrado, perdón vale, este es el enlace del que yo había trabajado antes que es esto, vale, fijaros que la dinámica siempre es la misma, vale, eh, añado en el header todas las librerías externas de las que voy a pedirle algún recurso, en este caso de Styleset, le voy a pedir el, el icono de, de GitHub y eh, en mi, en la donde voy a incluir este ver GitHub le pongo la clase que toque, vale, entonces os fijáis, hacemos así, recargo la página, ¡pum! Ya tengo un ver ¿vale? Muy sencillito, o sea, realmente aquí lo único es que he añadido eh, una etiqueta I y a esa etiqueta I le he puesto la clase correspondiente, ¿vale? Entonces, leyendo la documentación, eh, sé que simplemente añadiendo este link en el header, automáticamente ya me trae la imagen y me la pinta donde corresponda. Y lo bueno es que hago clic y automáticamente, ¡pum! Aterrizan en eh, mi, mi Github. Qué pasa que esto, o sea, a mí me da mucha rabia cuando estás navegando, haces clic en algo y pierdes la página porque no habías terminado de leer. Para esto, una pequeña ayuda es añadirle el target blank, vale, al enlace, a la etiqueta a de, de enlace. Con esto, muy sencillito, eh, simplemente lo que haces es que el enlace, pum, te lo abre en otra pestaña, de modo que no pierdes la información o no pierdes donde estabas leyendo, lo que sea, y puedes seguir pues, tranquilamente con, con, con lo que estabas haciendo. Vale, eh, ¿qué más? Vamos a hacer un, un último cambio. Vamos a, a dejar... Eh, voy a cambiar esta imagen para que no, no tengas tres imágenes iguales. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa ka, imagen Teníamos tres secciones, ¿no? Eran sección, sección, uno, dos, este es el tercero, perfecto. Vale, entonces teníamos... Car Center, ¿vale? Un poco, pues bueno, para que dé el efecto de que es distinto. ¿vale? Entonces, fijaros cómo, pum, ¿vale? Se va mostrando pues, un poco todo donde he estado trabajando, además que lo hace bastante, bastante interesante. Vale, con esto tendríamos lo que sería un, un portfolio eh, bastante, bastante sencillo. Como veis, es simplemente echarle un rato y saber añadir bien los enlaces y un poco buscar algo de documentación. Pero bueno, aquí tenéis las bases que veis que es súper, súper fácil eh, montarte tú mismo, tu, tu propio portfolio. Y encima le hemos añadido alguna librería extra que, que le dé así un poco el, el toquecito. ¿no? Vale, entonces, visto esto, ahora lo que quiero hacer es eh, la última parte, que es publicar eh, mi portfolio. Lo que voy a hacer es, me vengo aquí a mi terminal, vamos a ver qué tengo por aquí. Vale, perfecto. Le hago un git. add, O sea, ahora lo que quiero es, gracias al programita de Git, coger todos los cambios y subirlo a GitHub, ¿vale? que es un poco lo que, lo que estamos haciendo. Vale, entonces, ya está todo dentro de Git, hacemos un commit, vamos a llamar al commit, eh, que es como esta, esta instantánea, ¿no? esta foto que vamos a guardar, fin, primera edición, eh, landing, no, portfolio Portfolio. vale, y hacemos un git push, ¿vale? Pum, pum, pum, pum, vale, listo, subido, muy bien, ya lo tenemos todo aquí, ahora me vengo aquí a mi portfolio recordéis que aquí es donde hemos empezado, y ya tengo el portfolio subido con, eh, por cierto, luego haré otro commit porque me acabo de acordar de que en el README no os he dejado eh, todas las páginas de consulta, ¿vale? Entonces, simplemente, luego haré otro commit, ¿vale? Y aquí os dejo un poco todo lo que hemos visto. Pues, Bootstrap, el Getting Started de Bootstrap, una pequeña descripción de lo que son las media queries, ¿vale? Un poco para, para que, si tenéis curiosidad sobre cómo funciona este reside de los móviles, es interesante. Eh, una página de format, bueno, que no me, ha dado, no me ha dado tiempo a ver. CodePen, que me gusta bastante. Esta es una de las páginas que quería compartir con vosotros. Está bastante guay. Porque de aquí sacas, sacas bastantes ideas eh, para trabajar. Además, está guay porque, por ejemplo, si ves algo... Tampoco quiero hacer nada eh, que sea excesivamente complejo. Pero, por ejemplo, si me gusta este avioncito... Pues le puedo echar un vistazo, uh, mirar qué chulo pues, responde con el ratón, y mola porque ya te dan el código, ¿vale? Este es pelín complejo, además trae bastante Javascript, pero muchos de ellos no traen Javascript, entonces directamente podéis coger estilos, otros, por ejemplo, vamos a ver, este, ¿no? Muy de, bueno, Stranger Things, y fijaros, ya te da todo el HTML y te da todo el CSS para que tú mismo puedas montarte pues esta pequeña mentalista, eh, bueno, parece ser como que adivina el número, ¿no? Alguna cosa así. Y es bastante, es, está bastante guay, echando un ojo, ver un poco qué hace esto de gente y coger algunas partes y reutilizarlas y poder, y poder editarlas. También os lo dejo en, en la descripción. Como decía, y eh, ya un poco por, por, por cerrar, ya hemos terminado de trabajar nuestro portfolio, por lo menos la primera versión de nuestro portfolio. Vale, ya lo tengo subido en GitHub. ¿Y ahora qué? Ahora, yo creo que está bastante guay la idea de, eh, como decía al principio, no... O sea, pasar un currículum, el LinkedIn está bien, pero joder, si puedes incluir un enlace personalizado con tu portfolio, creo que te distingues un poquito más y creo que quedas un, un poquito mejor, ¿no? Y desde luego llamas la atención. Y si además dedicamos un poco de tiempo a trabajarlo, que ya veis que con dos tonterías hemos hecho algo muy, muy basiquito, eh, creo que nos puede ayudar a, a, a resaltar nuestro trabajo. Entonces, eh, simplemente una vez que ya hemos terminado los trabajos, aquí en Settings, GitHub nos da la opción de publicarlo directamente. Además, como es un proyecto muy sencillito, nos venimos aquí a GitHub Pages y le decimos que, oye, eh, bueno, aquí tienes, te da la documentación de cómo funciona y tal, pero bueno, en esencia le decimos, oye, vale, desde la rama main, que es la única rama que yo tengo, eh, donde están subidos mis archivos, desde la, desde la carpeta root, es decir, desde el origen, montame el GitHub Page, ¿vale? Pum, listo, ¿vale? no sé si me ha hecho mucho caso, puede tardar un poco, y ya está, no hay que hacer nada más, ¿vale? O sea, ya con esto estaría todo. A veces tarda un poquito, pero si os fijáis, te dice tu sitio está listo para ser publicado en amargopastor.github.io.portfolio, que era el nombre que le habíamos dado, ¿vale? Y fijaros, si prestáis un print de atención, la URL que estáis viendo no es con la que estábamos trabajando, porque si os fijáis... Este, eh, esta imagen, esto viene de un archivo mío, mi ordenador local, por eso lo de file y users y viene aquí toda mi, mi, la ruta de mi ordenador, esto ya está publicado en internet, vale. esto ya, ya es un sitio real al que, al que consultar, entonces es tan fácil como incluir este enlace en vuestro perfil de LinkedIn, en vuestros chats, en vuestras redes sociales y cualquiera puede acceder y decir, joder, y ver un poco lo que has estado trabajando, ¿vale? Y fijaros como con, con nada, con, con dos pequeñas cosas y, y, y sabiendo un poco eh, la estructura y respetando ciertas cosas, muy fácil te puedes montar tu propio portfolio, ¿de acuerdo? Es un poco el, el objetivo. Eh, bueno, ahora, eh, como os decía, luego haré un pequeño commit, compartiré, bueno, ya tenéis la dirección si queréis, si queréis revisarla. También el repositorio es público, eh, luego creo que en la descripción del evento está mi, mi GitHub, este, este portfolio se va a quedar abierto vale, para que podáis venir y repescar las ideas, os podéis descargar el código, podáis tunearlo y me gustaría mucho que el día de mañana me contactaréis y me dijerais oye mira, el portfolio acaba haciendo esto y, y verlo y compararlo, que creo que es lo bonito de todo esto, ¿no? de tener una comunidad abierta y, y, y por lo menos tratar de dar tanto como recibes, ¿no? tener un poco ese, ese objetivo. Y nada, un poco para, para terminar, pues eh, cualquier cosa nos podéis encontrar en eh, Coreco de School, que es el, la escuela de másters eh, profesionales donde trabajamos, de los famosos bootcamps. Eh, bueno, abrimos, eh, creo que ahí el siguiente es eh, 17 de mayo, donde vemos todo esto y mucho más. ¿no? Es, una, es un concepto, eh, es un máster muy intensivo, en apenas pues, son 12 semanas full time, y cómo llevamos todos estos conceptos, eh, los potenciamos al máximo y, y nos aseguramos de que de aquí salga gente eh, con un nivel muy, muy fuerte y con unas bases muy, muy sólidas. Ya veis que mm, es, esto es accesible a todo el mundo, el, este concepto de desa desarrollo o hacer tu propio portfolio. O sea que realmente no, tiene, no, no hay ningún misterio en esto. Es simplemente eh, querer y, y ponerse con ello. Y nada, eso es todo. Creo que no me he dejado nada por, por explicar. Eh, Marc, si te parece bien, abrimos un poco ronda de dudas. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo. Es buen momento. Vale, pues adelante. Eh, bueno, muchas gracias, Marcos. Buen trabajo, espectacular. Muchas gracias. gracias. Eh, y, y nada, bueno, tenéis el formulario para aplicar eh, para el bootcamp del 17 de mayo, allí donde pone arriba a la derecha. Solicitar info en la web de Core. Eh, para el Bootcamp de Desarrollo Web eh, Cloud Native, que abrimos el 17 de mayo. Ya me acabo de repetir. Y bueno, preguntas. Eh, turno abierto, si queréis desmutearos y preguntar lo que queráis, lo hacemos en orden y vamos contestando. A ver, yo quiero darte las gracias, Marcos. O sea, sinceramente, eh, me ha parecido muy interesante... Porque ciertos pequeños proyectos, repositorios que tengo y demás, tenía dudas de cómo presentarlos, cómo realizarlos, cómo demás. Y con esta última parte me has dado una pequeña idea. Y ten en cuenta que cuando tenga el portfolio hecho, te lo mandaré para que me lo repases. Por favor, me gustaría mucho compartir, compartir ideas contigo. Muchas gracias, Edu. nada Gracias, Edu. Vale, si queréis resolvemos la, la duda que había quedado pendiente en el chat de José Iván Barrera eh, sobre, eh, bueno, José Iván tenía la pregunta de cómo poder hacer para adaptar las imágenes, ¿no? Y que, y que tuviesen una, un alto máximo. Y ahí pueden pasar dos cosas. Bueno, si quieres contestar tú, si no contesto yo, que ya me iba a lanzar. A la pista. No, por favor, por favor, adelante. Vale. No, que ya he hablado. Lo, que, lo que me refiero. Entonces, puede pasar dos cosas: que la imagen sea muy alta o que, o que escribas mucho texto. Entonces, eh, si tú quieres que la imagen tenga un alto máximo, es mucho mejor ponerle un max hate, ¿vale? Antes que ponerle un hate directamente en la etiqueta IMG. Más que nada, porque luego cuando se va a la web a mobile, si tú le pones un hate, puede ser que quede desproporcionado todo. Vale, entonces para que se respeten las proporciones de la imagen es mucho mejor por css ponerle usando la propiedad max ponerle un límite máximo de hasta dónde puede crecer y más o menos intentar ajustar eh, ese m, tamaño de max height en píxeles dependiendo de el contenido como lo coloquemos ¿no? obviamente si escribimos mucho texto eh, pues una imagen muy muy alta no no va a quedar bien no siempre hay que tener un poco eh, eh, un poco de, de, de, de mano izquierda a la hora de colocar el contenido para que esté bien distribuido. Pero bueno, eh, al final este es un bootcamp de desarrollo, no es un bootcamp de diseño, así que eh, siempre podéis acudir a un diseñador UI-UX para que os realice ese trabajo. Eh, si tenéis algún compañero que, que seguro que os lo hace encantado y podéis hacer un portfolio eh, común entre los dos, ¿no? que es algo que se ve últimamente bastante y queda bastante resultón. Vale, más preguntas. Bueno, eh, voy a hablar yo por romper un poco el hielo. Eh, lo primero que quería eh, es dar las gracias a Marcos, la clase ha estado genial. Eh, de aquí sobre todo me llevo el tema de AOS, que para mi proyecto final me va a venir muy, muy, muy bien. Y, y bueno, te quería dar las gracias también a Timar, porque me parece un buen momento para, para enseñar un poco lo que aprendemos. Esto al final lo dimos antes de la segunda semana, si no recuerdo mal. Y de aquí prácticamente todo lo conocíamos. Entonces eso habla muy bien de, del bootcamp y creo que la forma de aprender que tenemos aquí es muy bonita, se aprende muy rápido. Es una sensación de familia que la verdad que se agradece. Mucha facilidad para tanto si no puedes ir a las oficinas como si vas allí para que te atiendan que estén encima tuya, encima la gente de Taylor, que, que es la gente que está también en la OFI, son todos súper agradables. Y sobre todo quería aprovechar de eso para recomendar el Bootcamp en caso de que haya alguien aquí que esté pensando en hacerlo, que bueno, que al final es la siguiente promoción, ¿no? Y que, que si tienen dudas o si quieren preguntar, pues que yo creo que tanto Natalie como yo no vamos a tener ningún problema si quieren hablar con algunos que están ahora viviendo la, la experiencia. Genial, muchas gracias, Adri. Nada. Gracias, Nada, gracias a vosotros. Venga, alguno más. A ver, yo, yo, yo he acudido a varios mitos de, de mar, ¿eh? y siempre lo, siempre lo he comentado, siguiendo un poco lo que dice Adrián, lógicamente veo que estás en, en el Bucan con él. Nosotros, nosotros estamos haciendo otro que acabamos el 2 de junio de Mil Horas, estamos muy cansados, pero... Pero este, eh, muchos de nosotros nunca habíamos visto código ¿eh? y pueden hablar a un compañero que están callados y lo saben, estamos cansados, pero eh, eh, en lo que es trabajar en equipo ¿eh? y, y las facilidades, da igual que sea en Madrid, en Asturias, Barcelona o Bilbao, eh, es impresionante, o sea, que de aquí vamos a salir muchos o queremos ser desarrolladores, ¿eh? Y yo conocí a Marc, nada, hace dos meses o algo así, y siempre me pareció un gran comunicador. La primera vez que trabajo, que veo a Marcos, y me ha parecido lo que es muy interesante, porque ha sido todo muy ágil, muy, muy fluido. Ha habido un momento, Marcos, que, que a lo mejor nos hemos perdido cuando has pasado de una pantalla a otra y demás. A lo mejor si lo hubieses hecho un pelín más lento, eh, eh, no te digo que a la vez que lo hubiésemos nosotros hecho a la vez, o nosotros mismos con el Visual Studio, haber hecho copia a la vez, pero si lo hubieses hecho un pelín más lento, a lo mejor hubiese sido más un poco más fluido, aún así se ha pillado todo bien y nada, eh, dar las gracias y, y, y esperar al sábado a la charla de Kubernetes, Marc Me la has quitado Me la quitado A que sí Y aprovecharé ahora para deciros que el sábado, os hago la promoción <risa> también del sábado pero ya si quieres hacerla tú, yo encantado ¿eh? <risa> No, no, no, no, no no que, por Dios, sobre sistemas prefiero que la de tú. <risa> Sistemas, o sea, lo bo... o sea, lo peor que pueda haber. Íñigo, además a ti te va a venir bien del proyecto que no es de Kubernetes, no. pero sobre todo sistemas el trabajo que estamos haciendo conjunto va a venir bien para que lo veamos. No, hombre, pero yo estoy con Docker, que es parecido a Docker. Sí, la idea es, eh, nosotros hicimos una charla de Docker, pues hará como dos o tres semanas, y la idea es completarlo con la charla de Kubernetes y ver cómo orquestar contenedores en el cloud eh, usando Kubernetes. ¿no? De Gracias. hecho, eh, una de las premisas de nuestro bootcamp en Core, por ponerlo un poco en valor, es que para nosotros eh, bueno, es un bootcamp que lo llamamos cloud native, donde los alumnos salen preparados para, para trabajar en el cloud eh, como, primer, como, como primer y único punto... Eh, punto importante, ¿no? Y para ello, Docker, Kubernetes eh, ah. son las herramientas esenciales. Entonces, era un poco para terminar de cerrar el ciclo, vimos Docker y ahora vemos un poco de Kubernetes. Y porque para nosotros, eh, la, el perfil de DevOps, no sé si hay algún DevOps sí, por aquí. Sí, eh, lo conozco. Bueno, pues el perfil de DevOps, si lo conocéis, básicamente es lo que antiguamente se conocía como el de sistemas, ¿no? El que lleva los servidores, el que tú le das el código y esa persona es la que lo cuelga en la nube. Pues para nosotros ese perfil eh, como que ha muerto, es un perfil bastante desactualizado y creemos en desarrolladores que son capaces de llevar una base de código de principio a final eh, por ellos mismos eh, trabajando en equipo, ¿no? Es decir, despliegues automáticos... Eh, test unitarios, pasar los test eh, para, para al final poder hacer un producto digital eh, con un equipo donde esté todo el mismo to, todo en todo el mundo en el mismo nivel. Exacto. Y poco más, ya, ya más como si nos puede Pero se nota que, o sea, que, que explicáis muy bien. Pero es lo que dice Edu. O sea. Y, o sea, vas tan rápido con los dedos que igual en un cambio de pantalla no... Tengo, tengo un problema con eso y Adrián y Natalie me lo dicen mucho, sobre todo cuando estamos haciendo por streaming, tarda un poquito, o sea, yo ya lo estoy viendo, ya me lo he leído, pero el streaming tarda un poquito, lo justo para que digas, oye, qué rápido va Marcos, no voy tan rápido, de verdad, <risa> tiene más que ver con que al streaming le cuesta pillarlo. No obstante, me lo anoto para el siguiente, el siguiente meetup, o a lo mejor compartir las dos pantallas o alguna cosa así no, o no hacer los cambios tan, tan rápido. Pero bueno, si de, toda la, si de todo el Meetup eh, la, la crítica es esa, me voy súper contento y me alegro de que el resto os haya, os haya resultado útil y os haya parecido interesante. Pues nada, si no hay más preguntas, lo vamos a dejar aquí. Nos vemos los que os queráis apuntar el sábado en el Meetup de Kubernetes. Os podéis apuntar a través del canal de Meetup. Que ah, en la portada vale. de Core lo tenéis. Bueno, de hecho, ahí ha puesto Marcos el enlace. Y poco más. Estoy viendo a Eva, ¿qué tal? <ríe> que no te he visto al principio. Y bueno, muchas, muchas gracias a todos por, por el evento. Y Marcos, enhorabuena, buen trabajo. Muchas gracias a todos por venir. Vale, chicos. No. Gracias, Marcos. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. A descansar. Oh. Y no de piquéis de código, que ya es tarde. <risa> vale. Ah, bueno, antes de cerrar, eh, muy rápido, subiremos a YouTube eh, vale. en breves el Meetup, ¿vale? Que vale. Lo, lo mandáis por correo también, ¿no? A sí, lo, lo, lo, sí. sí, lo pondremos en el comentario de Meetup y se manda automáticamente por correo. Vale, muy bien. Hasta el sábado. Hasta luego. Gracias. Chao.